Hola, happy Monday, comenzamos. Feliz inicio de semana. Nuevamente estamos juntos, feliz de que me acompañes. De verdad te agradezco muchísimo a todos los que estamos formando este gran, gran equipo de fuertes y valientes. Hoy tenemos un tema que de verdad espero te sea muy interesante. Es esta negatividad que tenemos en el trabajo con la familia. ¿Cómo desbloquearla? ¿Cómo poder... Eh, gestionarla, esta negatividad que a veces nos centra y no nos, no nos ayuda, nos aleja de nuestros objetivos en el trabajo y en la familia. Vamos a ver estas cuatro acciones, a ver si estás de acuerdo conmigo, a ver si lo puedo hacer de la manera más rápida, sencilla y poniéndotelo muy fácil. Ojalá lo puedas lograr. Venga, comenzamos. Feliz comienzo de semana. Suscríbete, únete a este gran equipo. Bienvenidos. Ya estamos aquí, bueno, adelante, mira, son cuatro estrategias que hay que seguir. No es fácil, sin embargo, con el que nos demos cuenta, ya está de, nuestra, de nuestro lado. De, depende de nuestra voluntad de hacerlo o no. La primera estrategia es sumamente importante y prácticamente no, no nos la enseñan en el colegio. Nos lo, no, tampoco nos lo pueden decir nuestros padres, es la capacidad de adaptarse a los cambios pero esto ya también lo hemos escuchado en algunos libros y mi propuesta es que observes la velocidad con la que te adaptas. Una cosa es, sí, ya me adapté, pero pasan los tiempos, pasan las semanas, pasan incluso los meses y tú no te has adaptado, te estás quejando y dentro de las familias lo que más facilita eh, que mejore el ambiente también, es una persona que facilita estos cambios de la manera más positiva. Y en el trabajo, uff, es importantísimo. Mira, los grupos de alto rendimiento, las mejores empresas se están reuniendo de personas que tienen una alta velocidad para adaptarse a los cambios. ¿Y esto qué significa? Pues que tienen una alta capacidad de respuesta. ¿Y esto qué significa? Que tienen una alta eh, capacidad de resolver problemas. Y al igual al interior de tu familia, ojalá podamos ser estas personas importantes para resolver los problemas, para descongestionar algo que está enganchado. Otra gran característica, y que bueno nos lo han dicho desde pequeños, es aprender a perdonar. Y fíjate que en el ambiente de trabajo es indispensable y con la familia, hombre no se diga, el disculpar. Una persona cuando tiene una actitud negativa y que está bloqueada en el tema, lo último, lo último que quiere, desea, aceptar es olvidarlo y está enganchado. Yo creo, creo que tú recordarás. Hay una frase que dice, el que se enfada pierde, el que se enoja pierde. Y tiene mucho de cierto esta frase, porque si nosotros permanecemos enfadados, enojados, amargados, resentidos, además de ser la plasta para los tuyos en tu familia llegar de trabajo, también te conviertes en esa plasta en el trabajo te quedas excluido, cariño, no lo hagas, piensa en esta actitud negativa. Bueno, una tercera ¿eh? es observar, es observar todo lo positivo que tienes, lo, lo veo aquí, no se me voy a olvidar, todo lo positivo que tienes. En la empresa en la que trabajas, si no es eh, positivo el jefe con el que tú trabajas bueno, entonces tendrán prestaciones interesantes y que te compensa de alguna manera si no es sueldo, si no son las compensaciones entonces sí es el jefe que bueno, es una persona que te está enseñando que te guía, que te acompaña que tampoco es el jefe ni las prestaciones bueno, entonces es la cercanía a tu casa que si no es la cercanía ni lo otro, entonces es el sueldo concéntrate en algo positivo de verdad en algo que, que, que tenga para ti un una aliciente, también con tu matrimonio, también con la pareja, también con los hijos, concéntrate en lo positivo, porque entonces nos invade esa actitud negativa, fea y hostil, en la que pues nosotros somos los principales eh, depredadores, pero también somos víctimas de un mal ambiente. Entonces, y la última, la última es observar y cambiar nuestro lenguaje. ¿Sabes qué es esto? Eh, no decir tantas quejas, no quejarte y menos a ver, en casa llegas y te quejas del, del trabajo, llegas y te quejas de la renta llegas y te quejas de la misma casa en la que habitas de los problemas que hay con la luz con la electricidad o te quejas del tráfico te quejas del gobierno, te quejas de tu jefe, te quejas del país de tus hijos de y siempre nos estamos quejando pensando que el otro es el que me está escuchando y el que nos sentimos con la autoridad de, de poder hablar, de poder desahogarnos y que me escuche. Y a lo mejor él no es ni el culpable, no, siendo hijos, eh, siendo un compañero de trabajo. Esta negatividad a través de los comentarios es muy, muy perjudicial para ti mismo, porque esto se arriga como pólvora. Es una inconformidad que la gente te la lee, te la descubre, te la te huele no estarás contemplado para ninguna promoción, para escalar, para ser gerente, porque eres muy negativo. Y cariño, mi amor, te lo quiero decir porque con todo, de verdad, con mi mejor voluntad, van a empezar unas cápsulas, voy a, a comenzar a hablar de unas cápsulas eh, laborales. Y esto, de verdad, ve midiendo, ve midiendo cómo... Eh, influyes en tu ambiente de trabajo. Esta negatividad es básica y es importante. Bueno, pues te lo dejo ahí como reflexión. Acuérdate, la primera es aumentar tu capacidad y esto es en velocidad. Aumenta la velocidad con la que tú te adaptas a los cambios. Segundo, concéntrate en lo positivo. Saca lo positivo de donde puedas, de donde puedas. Aprende a perdonar. Es algo que no es religioso, es algo para ayudarle a los demás y ayudarte a ti mismo. Disculpa los errores de los demás, discúlpate tus propios errores. Y por último, pues observa tu lenguaje, tu lenguaje. No, no te quejes, cariño, no lo transmitas. Ten cuidado, muchísimo cuidado con tus comentarios, te pueden revertir. Y bueno, ojalá estas cuatro acciones las hagas ya rapidísimo y te sientas mucho mejor y también lo veas, lo, te puedas dar cuenta en tu ambiente de trabajo. Te mando un beso, soy Carla Ornelas, te espero, gracias a cada una de estas personas hermosas que están conmigo cada lunes y bueno, bienvenidos, suscríbete, únete a este gran equipo. Gracias.